Oh, en el medio de si son mira que regalaron según costumbre cafetitas de mi muchas rabulluelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palazca échete, eché pabón, vamos. A la mujer hermosa de terra de gente. que es un poquito ya mucho la reflexionante. ¿no? Bienvenidos a nuestra habitación. Eh, ahí hay cuatro camas, solo para las chicas. Y por supuesto tenemos un lugar para guardar las cosas aquí. Y... ¿Qué más? Tenemos espejo y el baño. Adelante. agua caliente y el baño, solo para las chicas otra vez 11 dólares más o menos, bienvenidos, vamos vamos podemos tomar tengo ¡Mmm!